Las personas altamente sensibles, es un término que, del que yo no he escuchado hablar durante toda mi carrera, desde primer año hasta el último año, no he escuchado hablar. No he escuchado hablar durante los 12, 13, primeros 14, 14 años eh, de ejercicio profesional y fue ya hace unos 6 años que asistí a una conferencia que daba una persona que era y se definía a sí mismo como altamente sensible, persona PAS, abreviado PAS. Y esto eh, me hizo interesarme sobre el tema, sobre el término, sobre las características. Y desde hace ya unos cuantos años, pues vengo profundizando un poquito más en ello. Y hoy he querido traeros una entrevista a una persona altamente sensible, a una persona PAS, que nos va a hablar en primera persona, de qué sienten, qué piensan, qué, qué situaciones son más difíciles o complicadas, cómo pueden solventar o ayudar a mejorar esas situaciones para encontrarse mejor. Y va a ser en unos minutitos que empezamos esa entrevista, que seguro va a ser muy interesante. Antes de nada, os comento que acaba de salir hace muy poquitas semanas mi nuevo libro, Las 10 claves del bienestar al mercado. Si os puede interesar, lo tenéis en la página web clavesdelbienestar.com, tanto en formato papel, que es este de aquí, como en formato digital, clavesdelbienestar.com. Y ahora sí, sin más demora, vamos a darle la bienvenida a María Terán. María, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Un placer, de verdad, como comentaba en la presentación. Es un tema necesario, es necesario que la gente sepa, escuche hablar de lo que son las personas altamente sensibles, que se familiarice con ello y que reconozca cuáles son sus reacciones, sus comportamientos. Antes de nada, María, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Estoy felizmente en Caracas, Venezuela. Ah, pues un, un gusto de verdad. Te escucho como si estuvieses aquí a dos metros de mí y te veo fenomenal también. Un gusto... Ah. El, el poder entrevistarte estando en, en Venezuela. Eh, María, vamos a empezar hablando de tu infancia. ¿Vale? Eres una persona altamente sensible o persona paz. Vamos a hablar de, de tu infancia. ¿Cómo, ¿Qué recuerdas de tu infancia? Eh, mi infancia fue un poco eh, traumática, ¿no? Esto porque soy de una familia numerosa, eh, 14 hermanos este y bueno la crianza fue bastante ardua en el sentido de que yo no me parecía eh, físicamente sí a, a mis hermanos pero en mi manera de comportarme esto yo era diferente entonces era como la rara de la familia porque eh, si bien como hace poco descubrí que soy paz y esto, si lo hubiese conocido años atrás, eh, hubiese sido estupendo. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, siendo paz con, con toda mi familia, este, muchísimos primos, muchísimos hermanos. Entonces, si a mí me picaba un insecto, por decir un zancudo, esto se me enrojecía la piel, me dolía, este, si me caía, me cortaba, todo era exageradamente doloroso. Entonces, a veces me pasaban este tipo de situaciones y no podía decir nada porque este, me decían que yo era rara y no me invitaban a jugar, porque decían que yo era muy delicada y todo este tipo de cosas. Así transcurrió mi vida esto, con tantos problemas de la piel, el tema del sol, que todo muchacho, todo niño, pues le gusta jugar en el sol, ir a la playa. Pero yo no era así como estos chicos, estos niños, sino que ir a la playa significaba para mí un tormento, ir al mismísimo infierno, por decir algo, ¿no? Porque el sol me, me, me, me pegaba bastante fuerte, este, no, no entendía por qué me daba grima o asco eh, pisar la arena, sentir la arena mojada en mis pies, en eh, las manos, entonces usaba sandalias y me decía, o me ponía medias y entonces me decían que calcetines me decían que yo era muy delicada, que era una tonta que era una rara siempre estaban esos calificativos así que eh, desmejoraba mi autoestima grandemente siendo muy niña ¿no? eh, el tema de que cuando van a la playa los niños y cualquier cantidad de personas les gusta enterrarse en la arena este, y a mí eso me desagradaba por completo, este, me daba ganas de vomitar. Cuando iba al preescolar, este, si usaban plastidedo, aquí le llamamos plastilina, a mí me daban ansia. Entonces las profesoras, y las maestras, este, decía: Pero es que no tengo unos guantes para ti, este, tienes que usarlo como lo usan todos los niños. Pero era esa sensación en el estómago de que no podía porque me daba. De porción y no lo entendía entonces igualito era con las tembras los, los las acuarelas eh, óleo todo eso no lo podía tomar porque eh, no lo entendía ni siquiera yo lo entendía esto llegó un momento que como todo este, hacía haciendo comidas en la casa en venezuela hacemos arepa pasamos la harina hacemos arepa un plato muy, muy famoso pero a mí me daba repulsión hacer arepas y no me gustaba, entonces me tildaban como que era perezosa, que era floja, que no me gustaba esas cosas y tal. Igualito pasaba con el tema de los olores, los olores para mí eran eh, súper fuertes, no me gustaban los olores, no me gustaban los perfumes, las colonias, eh, los olores fuertes, tanto buenos como malos, malos olores, este, los percibo yo creo que mil veces más que una persona no pasa y no lo entendía yo, yo, yo sí me creía que eh, oye llegué a pensar que era esquizofrénica que tenía autismo no estoy descalificando eh, a, a las personas con este tipo de, de categoría simplemente que yo por tener un rasgo diferente no me comprendía pues no sabía lo que era paz en eh, marzo de este año 2022 fue que me enteré que soy paz eh, por, por Viendo YouTube, viendo estas cosas, este, vi eh, que, que, que escribieron Paz, pero guau, wow, escribieron Paz sin Z. Entonces nada, este, busqué ese, ese significado como toda Paz, este, soy muy curiosa, muy intuitiva, me encanta este, indagar mucho sobre las cosas y eh, entendí que soy Paz y guau, wow, entré en depresión literalmente entré en depresión porque fue un descubrimiento estaba contenta estaba triste y estaba llena de muchas ventanas abiertas que no hallaba cómo cerrar pero bueno este estuve investigando como toda paz este eh, hablando coloquialmente me enterré un puñal de tantas cosas de paz eh, me ilustré como toda paz que no se queda con una sola cosa sino que tiene un abanico eh, de, de posibilidades, de investigaciones y me ayudó muchísimo en, en todo esto y comprendí muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, aún en la adultez, con el tema de, de pareja, de tener una pareja, este, también me fue muy difícil, debo decirlo. Claro, porque me imagino que no, no te gustaría que te tocasen la piel, que te generaría no, malestar, ¿no? No me gustaba, no, o sea, no lo entendía. Eh, mi pareja, obviamente, tampoco lo entendía, porque se supone que es la parte como que más, más, más brillante ¿no? de, de una relación, pero para mí no lo era. Para mí el momento de las caricias era como que, wow, entrar en, un, en una cama con muchas hojillas, cuchillos, pinchazos sentía. Cuando iba al médico que me tenían que inyectar, este, no lo quería, no por el hecho de que me fueran a apoyar, porque el, el dolor eh, obviamente es mucho más grande que cualquier otra cosa, pero que me tocaran ya era un doble dolor, o sea, el, el pinchazo más que me toquen para introducir la aguja era un doble dolor, entonces yo le trataba de decir a las enfermeras, oye, no me toquen, no me digas que me hacen esto, porque me, no era que me ponía nerviosa, sino que no sentía, no quería que me tocaran. Y ese tema ahorita lo manejo, ¿no? Ahorita lo manejo, me preparo psicológicamente, uh -huh. pero ya estoy contenta de ser Paz. Eh, eh, estoy <ríe> consciente de que me estoy exponiendo, ¿verdad? porque tengo amigos que son youtubers, y de pronto me pueden ver. Entonces, este, es como exponerte, ¡guau, wow, María es Paz! Y van a seguir diciendo eso, porque aún con esta edad que tengo, 53 años, este este van a decir guau wow, con razón maría era porque siempre me dicen vitral que soy como un vitral e eh, eh, eh, ir a la playa para mí era bañarme con blusa camisa con pantalón largo sandalia entonces me decían extraterrestre el, eh, rara porque yo prefería la bañarme cuando ya era tarde noche la, las 6 7 de la noche que acá no hace tanto calor pero bueno, nada, por eso sufro de urticaria solar, me uh -huh. diagnosticaron muchas cosas, este, desde el 88, 89, estoy yendo a psicólogos, después fui uh -huh. a psiquiatra, y en fin, hasta hace poco, este, gracias a Dios ya no estoy tomando psicotrópicos, porque entendí que soy paz, que no debo tomar ese tipo de medicamentos, y bueno, nada, es que hay psicólogos que no que no son paz, que no que no tienen el tema paz. Que no ah, lo comprenden, ¿quieres decir? No lo, que no, se, no, saben. no manejan Ese, el tema paz. Es que como, como te comentaba, yo no sé si será así en todas las universidades o si ahora será diferente que antes, porque claro, yo terminé la carrera hace algo más de 20 años, entonces no sé si las cosas han cambiado, pero yo no vi la terminología PAS, ni la definición, ni la descripción, ni ejemplos de casos de personas PAS. Entonces sí que es verdad que me imagino que mis compañeros y la gente que ha venido después estará en una situación muy parecida. Y eso hace que, que no sepas realmente ayudar bien a una persona si no conoces lo que es. Porque empiezas a pensar que a lo mejor son trastornos. Y es muy importante decir aquí que, que ser una persona altamente sensible no es un trastorno, es una característica de... No es, no es un trastorno, sino un, un rasgo. Un rasgo, un, un, ras, un rasgo. exacto. Un, una forma de describir, pues, determinada sensibilidad especial hacia determinadas cosas, ¿no? Que en algunos casos pueden generar determinadas dificultades, pero ese mismo rasgo hace que la vida se vea en algunas ocasiones de manera más bella o más bonita, ¿no? Tú le has sabido encontrar, María, en la parte... Más agradable a ser altamente sensible. Sí, sí, sí. O, o claro que sí, este, estoy contenta, ¿no? Porque entendí muchísimas cosas y aún sigo entendiendo. Vivo en un mundo de descubrimiento. Eh, ahora que soy paz, ahora que soy paz, entiendo muchas cosas. Entiendo por qué este, me decían psíquica en su momento, se reían de una manera de decirme psíquica, porque todos tenemos un sexto sentido pero yo tengo como un octavo o un noveno los pasamos los así los pasos vemos más allá y podemos esto ver discernir eh, a través de, la, de los gestos eh, físicos eh, cómo está la persona conocer sus sentimientos y bueno es, es lamentable pues que algunas personas se aprovechan de, de que uno es una esponja y quieren este como usarte en el sentido de todo, en todos los sentidos. Porque uno, Paz, es un líder nato, es un líder pasivo, es un líder lleno de justicia, es un líder amoroso y esto tiende a confundir a otras personas. Entonces nosotros, Paz, debemos manejar muy bien esa situación. Nos cargamos mucho. Este, si vemos una película, por ejemplo, yo jamás en mi vida he visto películas de terror, no puedo. Y también me decían rara porque yo no veía películas de terror y eh, en la adolescencia todo el que no ve películas de terror no está en la onda pero Exacto, este sí. yo no yo no si yo iba con ellos este yo cerraba los ojos entonces Exacto. ellos volteaban y me veían y decían Terán tiene los ojos cerrados no se vale no se vale pero es que si las veía entonces eh, eh, tenía pesadillas uh -huh. hay personas que escuchar la, la música todo lo que daba yo no podía este, cuando íbamos a la calle y una corneta, un carro tocaba la corneta o la bocina, para mí era un susto, y, y un tormento, la sirena, los bomberos, todo ese tipo de cosas, para mí era tormentoso, ¿no? Pero bueno, esto, ahorita que sé, este, ya me puedo controlar. Este, si el llanto, este, yo pensaba que estaba enferma todo el tiempo a nivel psicológico, porque tenía un llanto fácil. Este, podía comprender muchísimo las emociones de las otras personas, en el sentido de su alegría, sus su tristezas, eh, sí. sus desacuerdos, y yo lloraba con las personas, veía una película y lloraba, entonces si era una película del caso de la vida real, que son, son mi pasión, yo sí. tenía que buscar, indagar por qué pasó eso, por qué le sucedió, todas esas cosas, ¿no? Ya hoy este, estoy consciente de que soy paz y que no puedo dar más de lo que yo puedo dar porque este, sé que me cargo. Literalmente cuando yo me siento muy cargada, este, llega un momento de la vida que no quiero estar con nadie, sino encerrada eh, en mi cuarto y procesando toda la información que he obtenido y descargarla. Dormir bien, si no duermo bien me da jaqueca, me da cefalea. Eh, es decir, eh, nosotros somos un potencial muy hermoso para descubrir cosas. Eh, eh, digamos no que somos psíquicos, ¿no? sino que vemos y discernimos lo que está padeciendo la persona y necesitamos un espacio eh, esto, para recargar pilas. Somos así como esas baterías que las enchufa y vamos a recargarlas nuevamente. Así uh -huh. somos los paz. Eh, particularmente siendo paz, me siento feliz. Por eso que has comentado ahora es por lo que algunas personas PAS cuando van, por ejemplo, a centros comerciales o a calles en donde saben que va a haber mucha gente, llevan sí. o bien tapones en los oídos o bien llevan audífonos o auriculares con música suave para tratar de tapar todo ese esa gentío, esa muchedumbre, esa, ese, ese ruido ¿no? fuerte. No sé si en tu caso has llegado a utilizar alguna estrategia para disminuir la sensación que percibes por los sentidos. sí sí eh. Tal cual, eh, usaba audífonos. No me gustan los centros comerciales grandes. Eh, mis amigas tenían conflicto conmigo porque decidíamos ir a un centro comercial y yo escogía el centro comercial. Y siempre era un centro comercial pequeño. Aquí hay varios centros comerciales, pero hay uno grandísimo que muy nombrado. Pues, se llama El Zambil. Entonces todas querían ir para allá. Pero como es tan grande, tiene más gente, yo no quería. Si no, no ya yo reservé en un centro comercial pequeño. Pero me decía, ese es muy pequeño, María, este no vamos a ver la sala, hay, hay salas de cine muy pequeñas. Pero a mí me gustaba eso. este Muchas personas decían que el boom de eh, pantallas tridimensionales, sí. eh, 4D, 3D, el movimiento de las sillas en el cine, para ellos era un boom y para mí era una catástrofe, claro. <risas> literalmente era una catástrofe que yo escuchaba el sonido, el bajo por aquí, el otro por allá, de las cornetas, que yo, para ellos era fascinante, y, y yo con los audífonos escondidas, porque no podía escuchar tanto ruido así, y entonces me, me, me, me cohibía pues de, de ese tipo de cosas. Este, ¿Qué vamos a compartir? Entonces me invitaban a una discoteca, y yo decía, es que en una discoteca no puedes compartir, quedo afónica, este, no los escucho, este, sudamos mucho, este hiperventilo yo, hiperventilo demasiado rápido, entonces uh -huh. no, no quería esas cosas y siempre fue así como la chica rechazada, la rara. ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, últimamente en abril tuve mi última consulta de psico con psicólogo por un tema que tenía en un seno y eh, la chica era una pasante de psicología. Muy, muy buena, muy buena, excelente, extraordinaria persona. Tenía unos 25 años y yo le, comen, le, comen, le comenté que soy paz y me dijo que no había escuchado el término. Entonces yo le pasé cualquier cantidad de link de videos en YouTube de las personas altamente sensibles y estaba muy bien con eso y, y ya no sigo tomando más esto psicotrópicos porque no tengo ninguna... Ningún rasgo de... ninguna característica de una persona con autismo, con Asperger, nada de eso. Simplemente soy paz. Correcto. Sí. ¿Y cómo cambió tu vida después de tomar esos fármacos? ¿Cómo, ¿Qué empezaste a, a notar cuando ya le dijiste adiós a los fármacos? Porque me imagino que habrás estado una temporada tomándolos. Sí. y que eso te generaría incluso quizás efectos secundarios a mucha gente los fármacos le generan efectos secundarios y cuando ya dijiste mira yo lo que siento y lo que pienso y, y todo esto es porque soy paz voy a dejar de tomar fármacos cómo cambió tu vida ahí en ese momento sí este se lo comenté a la psicóloga justamente ella trabajaba con un psiquiatra. y me disminuyeron en los, los miligramos me disminuyeron los miligramos y me quitaron una. Y entonces me sentía libre. este Me sentía libre de que ya iba a dormir y no necesitaba la píldora, no necesitaba la pastilla, este, que podía dormir tranquilamente, que podía dormir toda la noche, porque los no a veces no dormimos nada, o a veces dormimos muy bien. Pero ya estoy tratando todo eso, y sí, sí, sí, me generó un poquito de ansiedad, porque son, eran muchos años eh, tomando psicotrópico claro. y una vez que ya no lo tengo, este, es como quitarte algo de encima y, y, y decir, wow, soy libre, no no dependo de una pastilla, no dependo de esto, simplemente mm. soy paz y, y me acepto como soy y soy feliz. Mm. Este, de un tiempo para acá, muy feliz, eh, ya manejo el llanto, aunque a veces sale, ¿no? <risa> ¿Cómo fue para ti cuando te dieron esa noticia que eres una persona a paz? Porque comentaste que la primera reacción fue entrar en depresión, ¿no? Sí, eh, creo que no, no te lo tomaste muy bien, aunque luego sí que cambiaste el enfoque, hiciste un reencuadre de, de cómo, de, de qué significaba eso. Pero ¿cómo te lo tomaste en ese primer momento? En el primer momento este, me odié. <risa> este, me odié, lloré. Dije, Dios mío, porque yo no supe esto antes y me hubiese evitado eh, tantas calamidades que pasé en mi infancia, en mi adolescencia, en la juventud, y hasta ahorita, pues. Y me dio rabia, me dio rabia, y, y, y amé a la doctora Elaine Aarón, la amé. Y a otros grandes psicólogos que he estado buscando en YouTube, a usted cuando vi la conferencia que tuvo junto con la otra psicóloga, entonces, como vi que eran pocos comentarios, me atrevía a comentar. Y dije, nada, este, ya, ya no puedo seguir molesta conmigo ni, ni con la vida, porque el INE estudió bastante, en el 90 fue que eh, descubrieron los rasgos PAS, y aprendí que no es una característica, o sea, es, es que es algo que el paz este va más allá de lo que tú le puedas decir. O sea, tú me dices una cosa ahorita y yo más adelante estoy a, anotando todo y buscando el origen de todas las cosas. Uh -huh. Así somos los paz. Entonces, entré en mí misma y me perdoné tantas cosas que había hecho, que había dicho, este, una vez una, un, un novio que yo tuve este, me dijo este, así, yo no entiendo porque tu llanto es tan fluido, tus lágrimas son, corren tanto, o sea, bajan tan rápido, son tan calientes, no entiendo cómo lloras tanto, pero así te amo. Y bueno, terminó la relación hace mucho tiempo y ahora entiendo porque él me dijo esas cosas. Claro. Porque yo tampoco la entendía, yo decía, guau, wow, ¿por qué lloro tanto? Y yo, yo me escondía para no llorar. Pero es algo que está en uno. Y descubrir que soy paz, claro, sí, entre en depresión, en rabia, en tristeza, son cosas comple son emociones completamente diferentes, que los uh -huh. paz las vivimos tres veces más que cualquier otra persona. O sea, como uh -huh. te explico, eh, uh -huh. los sabores... El sabor para mí, eh, si algo eh, me lo como inmediatamente me cae mal, me cae, pero mal, mal, mal. Que la, una persona para intoxicarse tiene que pasar cuatro horas, tres horas. Yo es cinco minutos, cinco minutos uh -huh. rápido. Entonces, vamos a probar con María si este medicamento está bueno, si esta comida está buena, porque. Yo inmediatamente toda la reacción. Así. Muy bien. Me tienen como, como experimento mi, mi, mis amigos y mis amigos. Muy bien. María, para, para ir llegando al final de la entrevista, eh, seguramente haya mucha gente viéndonos en directo que tenga sospechas de ser paz o, o que, sea, que tenga ya la confirmación reciente de, de ser una persona paz. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a esas personas que o bien tienen sospechas de ser paz o bien tienen una confirmación reciente. Bajo tu experiencia, ¿qué consejo le darías? Eh, si son paz, realmente van a estudiar, van a estudiar el rasgo y, y les diría que se, que se adentren a este mundo tan maravilloso, que se descubran, bueno, que se sigan descubriendo y sigan esto bendiciendo a otras personas, que los pasos son así. Los PAS venimos a este mundo a bendecir a muchas otras personas, eh, a que ellos se encuentren consigo mismos, a, a buscar ese, ese centro, ese equilibrio, que es perfecto. Si es perfecto, en, en los PAS no, no lo es. Buscamos siempre la perfección, pero no la vamos a encontrar. Sin embargo, podemos ayudar a otros, y si sí, este, yo sigo en la búsqueda, ¿no? Yo soy líder nata, soy trabajadora social, y trato con muchas personas, y si veo perso personas Paz en, en cualquier parte, los veo, tengo muchos amigos Paz, que no saben que yo soy Paz, pero yo se los he dicho, ¿no? Mira, tienes que buscarte, el fin de semana estuve en un evento, eh, los 15 años de una prima, y, y la primita es Paz. Entonces, en este, antes de ayer me estaba diciendo, me dice tía, tía, realmente sí soy Paz, y mi mamá es Paz. Y bueno, les diría eso, que, que no tengan temor, que se autoanalicen, que estudien, que es así lo van a hacer. Una vez que se lo diga ya el paz corre a hacer las cosas. Somos así. Muy bien, pues cerramos la entrevista, María, con estos mensajes que nos han ido llegando. Bueno, con un ejemplo de ellos, porque hay un montón de mensajes en los chats. Nos dice Vanessa García, qué bonito lo dice, un abrazo. Gracias, Vanessa. Fíjate, fíjate en este otro, qué bonito. En estos ratitos, este ratito que hemos estado charlando, María le ha servido Hola. por lo menos a esta persona, que es Le Grand Anon ah, Rey, <risa> dice: Estoy descubriendo que soy paz, escuchando a María, es increíble. <risa> qué bueno. Pues ha servido Me entonces con... este, este esta Me entrevista. ¿eh? Uh -huh. es, es bueno, es bueno, es bueno. Nos dice, nos dice Dianora González, qué bueno María que has superado todos estos traumas y trastornos encontrándote a ti misma. Hermoso testimonio, nos dice. Gracias, sí mm. lo es. Muy bonito todo, muy bonito los comentarios. Pues María, te mando un abrazo muy fuerte, espero que, que sigas bien y muchísimas gracias de verdad por haberme escrito con con la idea de compartir tu testimonio, ha sido un placer para mí y seguro, seguro que no solo le va a ayudar tu testimonio a las personas paz que nos estén viendo, a sus familiares también, sino que también le va a servir a profesionales de la salud para entender y comprender un poquito más, pues, qué es ser una persona paz. Muchas gracias, María. Gracias a ti por escucharme y por atenderme. Feliz tarde. Un abrazo. Feliz tarde. Vale, igual. Chao. Chao. Despedimos aquí a, a María con este bonito testimonio que espero que, que os haya gustado tanto como a mí. La verdad es que a mí la psicología, el comportamiento humano y la forma de pensar de las personas me, me encanta. ¿no? La variabilidad que tiene la gente, gente que tiene pues eso, alta sensibilidad, como hemos visto. Y, y la verdad es que se aprende todos los días y qué mejor forma de aprender que de los testimonios, ¿verdad? Eh, tenemos en lo que sigue de noche aquí en España y en lo que sigue de tarde en Latinoamérica, tenemos varios testimonios más dentro de unos, dejadme calcular, dentro de una media hora aproximadamente tenemos eh, un testimonio de ansiedad. Una persona que tiene problemas severos de ansiedad nos va a compartir cuál es su situación, cuándo comenzó con esos problemas severos de ansiedad, cómo le afectan y qué es lo que está haciendo para encontrarse mejor o para superar estos problemas de ansiedad. Eso va a ser dentro de unos minutos en este mismo canal. A las personas que os habéis suscrito y lo estáis viendo desde YouTube y habéis pulsado la campanita, os va a avisar vuestro celular, vuestro teléfono móvil o vuestro ordenador. Os va a avisar de que estamos comenzando el directo. Si no te has suscrito todavía y te gustan estos temas de psicología, pues si lo haces, eh, tu dispositivo te va a avisar de que estamos comenzando un directo. Así que, bueno, pues te invito a hacerlo si quieres. Y luego, a las diez y media de la noche hora de Madrid, que serán aproximadamente las cinco y media eh, o cuatro y media o tres y media en Latinoamérica, depende un poquito del país en el que estéis, las diez y media hora de Madrid, tenemos un testimonio súper interesante para hablar de trastorno límite de personalidad. Eh, es uno de los temas que de los que a mí más me gusta el hablar en el canal porque las personas con trastorno límite de personalidad tienen una emocionalidad muy intensa, muy cambiante y la verdad es que todas las entrevistas que he hecho en el canal lo han descrito muy, muy bien. Así que os animo a quedaros por aquí en este canal, a suscribiros porque así cuando comencemos esa, esa entrevista, ese testimonio, concretamente a las diez y media hora peninsular de España, hora de Madrid, pues os avisará el, el dispositivo que utilizáis de que estamos comenzando en directo. Eh, si estáis en YouTube, tenéis que darle a la campanita, porque si no le dais a la campanita el, el teléfono o la computadora no nos no avisa. Bueno, muchas gracias a los habituales. Como digo, a, al finalizar estas sesiones, es un gusto para mí identificar, pues nombres ya familiares eh, y muchísimas gracias por estar viendo estos directos y nos vemos en un ratito manteneros atentos